La siguiente pregunta viene de Mallorca, Hierbero nos pregunta ¿Qué necesito para montarme sala de cultivo en interior? Hola Hierbero, si lo que quieres saber es qué elementos necesitas en un cuarto de cultivo, aquí tienes un pequeño repaso a los elementos básicos para el cultivo de cannabis en interior. El primero de ellos es el papel reflectante para acondicionar la habitación. Se trata de obtener y acondicionar un espacio delimitado con paredes que ayuden a establecer las condiciones lumínicas de temperatura y humedad necesarias para el desarrollo de las plantas. El segundo, evidentemente, la luz. Ya sea HPS, LED, LEC o HM, las plantas necesitarán una fuente de luz con la que desarrollarse. Por ello, dependiendo del espacio que tengas o del tipo de cultivo que vayas a llevar a cabo, será más recomendable una u otra. El tercero será el sistema de extracción, la parte que hará que la respiración del cultivo sea la correcta. Gracias a este sistema podremos renovar el aire, evitando así que se agote el CO2, del que se alimentarán las plantas. El cuarto, los ventiladores. Su función es vital, ya que estos serán los encargados de remover el aire evitando que se produzcan en la habitación bolsas de humedad, además reforzará la estructura de las plantas haciéndolas más resistentes al viento. El quinto, el filtro de olor. Evidentemente lo más necesario si lo que quieres es ser discreto. Gracias a sus filtros de carbón activo se eliminan todas las partículas olorosas que discurran por el aire. Y el sexto y último componente del cultivo que necesitarás, el temporizador. Un sencillo aparato que nos ayudará a que los ciclos de iluminación se cumplan a la perfección. Estos elementos son los más básicos que necesitas para cultivar en una habitación en indoor, pero existen muchos dispositivos y utensilios que ayudan a mejorar la calidad del cultivo. En función a la experiencia que tengas, poco a poco podrás ir incorporándolos y mejorar tus cuidados a las pequeñas plantas que te lo devolverán en forma de grandes y olorosos cogollos. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta